Oh, pasa, pasa, pasa adelante mira el tren el tren pasa por allí Sí, sí, déjala No hombre, no Sí Me han cogido arroz